Sí, muchas gracias, Carolina, Francis, Yerjan, a Fulvio, donde quiera que se encuentre. <risa> Miren, en el día de ayer, eh, bueno, en la tardecita, ya cayendo el día, el Consejo del Poder Judicial había convocado hace ya unos días a una webinar. ¿Por qué le dicen webinar? Tú que eres una acusión? Eh, no sé. Es eh, en, ah, en la, la web y es un, una bienar, uno, un encuentro. De grupos, ¿verdad? Ok, entonces hicieron una combinación. Así es, Bien. estuvimos todos ahí conectados para nada, Bien. para lo mismo. <risa> bueno, yo no pude conectarme por razones técnicas. No estaba en el momento en que comenzó, estaba disponible y bueno, después no pude encontrar el link, no me pude conectar. Pero eh, aproveché y me puse de come boca con, con Rosaina, que sí estaba conectada. Y estuve mirando lo que se estaba desarrollando. Allí se hizo una conferencia virtual donde eh, intervinieron tres personajes eh, conocedores del asunto, del tema del sistema del, del Poder Judicial, el caso del magistrado Claudio Aníbal Medrano, presidente de la Corte, la presidenta del Tribunal Colegiado del Distrito, del Segundo Colegiado del Distrito, y Fernando Fernández, miembro del Consejo del Poder Judicial. Ellos tres explicaron el proyecto que tiene el sistema judicial de dar servicio o mantener el servicio a través del sistema de la virtualidad. O sea, las audiencias, producto de la situación de la pandemia, producto del distanciamiento social, producto de esa práctica que debemos desarrollar, de cuidarnos, pues se está desarrollando en este momento hasta el día primero, solamente se están conociendo audiencias de medidas de coerción y aquellas que son urgentes como amparos y habeas corpus. Pero la, a partir del día primero se van a abrir eh, cortes de apelación, se van a abrir eh, tribunales de eh, juzgado de la instrucción y una serie de, de servicios se van a abrir en, la, en el sistema judicial y serán vir, de, de manera virtual. Eh, yo pienso que uno no puede cerrarse a la virtualidad porque hay cosas que se pueden definitivamente hacer por la virtualidad sin necesidad de mellar, sin necesidad de dañar, sin necesidad de afectar derechos fundamentales o derechos que las leyes y la constitución acuerda a los ciudadanos. Pero hay otras cosas que son prácticamente imposibles y que tendremos que volver a la presencialidad. Precisamente en el día de hoy, la Universidad Autónoma de Santo Domingo anuncia para agosto su próximo semestre en las dos modalidades, tanto virtual como presencial. Entonces, eso también puede ser una un ejemplo para que el sistema judicial asuma eso, porque hay cosas aquí que tenemos que verificar. Está violentado, por ejemplo, en materia penal, que es lo que yo manejo mejor, está... Eh, eh, eh, eh, sustentado el, el, el proceso penal en, ora, en la oralidad, la publicidad y la contradicción. La contradicción, estamos claros que se da porque usted está en un equipo computa, de computadora en su casa y yo estoy en la mía y, y como estamos en un mismo entorno, podemos discutir. Perfecto. Pero, pero tiene un pero en la litigación penal cuando se busca atrapar la atención del juez. Sí. en una ponencia frente a un imputado. Sí. Ya, ahí, ahí Esa parte uh -huh. es muy fría, muy débil. Entonces, lo, el otro tema es, ¿la publicidad podría estar garantizada? La publicidad, bueno, la publicidad tiene que estar garantizada o podría garantizarse, co como lo explicaba Aníbal ayer tarde, sobre la base de que las webinars sean públicas y que tú puedas ingresar la cantidad de personas que quieran. De hecho, en la de ayer... Sí. Habían, según dijo el director de, de la 1, escuela, 1.500 personas, sí. lo que quiere decir que había un público considerable. Que más bien yo encontré, Amado, que en la medida que nos íbamos involucrando, porque por primera vez es que el Poder Judicial tome en cuenta a los actores principales que son los abogados. ¿Recuerdan ustedes cuando yo dije un consejo de, definiendo cuáles son las políticas asumidas por ese, por ese órgano? por ese poder del Estado, sin poner en ningún caso la mención de la participación de quienes motorizan la gestión judicial en la República Dominicana y en cualquier parte del mundo, son los abogados, que son los representantes de las partes. Las partes no pueden ir por su propia cuenta. Y eso, que aunque ponen la condición de que deben estar de acuerdo en que sea virtual, entonces se contradicen en esa parte con respecto a la publicidad porque el mismo reglamento que ellos imponen y ayer lo dijo quien estaba eh, como, parne, como parte del, del, del elenco que estaba prohibido el grabar y retransmitir por, los, por las partes el momento de la audiencia. Entonces, bueno. Yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que no podemos cerrarnos no, a la no. posibilidad de que parte del sistema judicial y parte de los servicios que brinda el sistema judicial Se hagan. puedan ser virtuales. Pero hay cosas que es imposible que lo sean. Por ejemplo, en un juicio, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, el recontrainterrogatorio... No puede ser ¿Y, y, y las réplicas? Las objeciones. ¿Y las objeciones? Cuando tú tienes tu micrófono... Objeción, magistrado. Cuando Oye, tú tienes cual... tu micrófono moteado, muteado por ello. Claro, muteado. No, tú no tienes control. Cuando tú vas a pedir la objeción, ya la información que no te conviene que entre al juicio ya entró, pues mira... Amado, pero ¿cuál yo... es la cuestión? Cúzame, Francis. ¿Cuál es la cuestión? Porque... Total de aquí había caravana por dos el presidente andaba caravaneando. Uf. Y en una audiencia, bien pueden estar los jueces un poquito más distantes claro. y las partes sin claro. público, ¿verdad? Precisamente ya. donde tú estás. ¿Cuánta gente? Quizá me coloco yo como abogado de una parte y está el juez. Claro. Donde tú estás y donde yo claro estoy. Claro que sí. O ya. sea. Si sí, hay dos abogados que defienden una parte, bueno, que tenga una distancia prudente, claro. que el público esté a una distancia Y con distancia su mascarilla prudente. puesta. Claro, con todo. Cuando la... vaya a hablar frente al micrófono, que se quite su mascarilla. Exacto. Pero puede hablar incluso hasta con ella. Y... Puede con pero pero ella. mira, Ahora. mira un aspecto que tú has puesto del, un detalle. Le voy a dejar como lo dejé en los constitucionalistas, a los maestrantes de constitucional de la UAS. Ustedes, con un solo nombre que yo dé, de lo que conocemos que saben falsificar documentos. Esa es de una preocupación. Tienen ustedes, Estado? para ustedes no saber, querer saber de esa modalidad, porque cuando tú presentas pruebas documentales que debe validar, ¿quién la valida? Mira, el Poder Judicial tiene obligatoriamente que sentarse, y yo pienso que eso es lo que tiene que hacer a partir de, de este momento, sentarse y escuchar. ...a todos los actores del proceso, no solamente el proceso penal, sino el civil, el laboral, el inmobiliario... ...porque es necesario que esto se haga para que en realidad no haya una oposición muy tajante al tema. Pero sí hay cosas que se pueden hacer vía virtual, pero hay otras que y no eso es, es posible hacer. Eso es integrar las tit, las TIT al sistema de justicia... No está mal, no, porque no, estamos claro. viviendo en un mundo global es y un mundo de, de, de tecnológico. La Big Data es una realidad, Oye. ahora bien, pero de ahí a tú darle carácter de mutación al procedimiento que ya establece un código, que ya establece una ley, cuando lo ha dado una resolución administrativa que no tiene calidad para transformar ese código que no sea el Congreso por producto de una modificación propia del Congreso. tú sabes, Entonces, ¿tú sabes qué ventaja, es legalidad. Tú sabes qué ventaja tiene la virtualidad. El hecho de que tú puedes, por ejemplo, depositar una querella, tú puedes depositar Facilita, un documento, o tú, te, o tú adquieres digitalmente exacto. lo de la otra parte, sí, yo sí, puedo sí, contestarle exacto. más fácil. Todo eso es importante. Adiós, tú o sabes lo que tú haces, no copy, copy, pay, copy, pay, y tú contestarle ahí mismo. Sí. Es más rápido. Ahora, bueno. yo le me pregunto, yo Después que empiece el plazo, vamos, vamos, vamos. se nos van a juntar a cada abogado, todo y son todos con plazos fatales para producir. ¿Qué? Yo voy a aprovechar ahora... Ese otro tema, más, Gracias, sí. Pero bueno...